Exactamente, está que arde la interna, porque lógicamente he hablado con ambas partes. La versión que me llega es que en los premios Carlos Gardel, donde se lo vio elegante, brillar junto a Nara, creo que fue de lo más comentado, a la madre le dieron un lugar poco grato, poco grato. Lo que me dicen es, había otros artistas, sí. estaban con sus madres también, por ejemplo María Becerra, me nombran algunos otros. Y las madres estaban sentadas al lado. Ah. Ahora, Claudia Valenzuela la mandaron al fondo. La pregunta, lógicamente, que uno hace, arma esa escena sí. y te preguntas por qué. ¿Por qué al fondo? Bueno, una de las versiones es que Wanda Nara fue con un asistente, no con Kennis Palacios, con un asistente mujer, y la asistente le dijo al entorno, dio la orden de que Claudia no se acercara a Wanda. Por pedido de Wanda Nara. Efecto tóxico de Wanda. No es la primera vez que sucede. Recordemos que el antecedente de esto es la madre de Claudia Valenzuela, la madre de Elegante, apoyando a Tamara Báez. Sí, y además. Siempre si vas las más declaraciones para atrás... eran en pos de Tamara y no de Wanda. Y si vas más para atrás, la relación entre Wanda y la mamá de Icardi, pésima. Pésima totalmente porque de hecho lo que dice la familia de Icardi es que ella habría alejado a su hijo de todo el entorno. O sea, viene a, desde más atrás también. Ahora, yo pregunto, ¿qué hizo elegante al respecto? Porque Wanda puede pedir ciertas cosas, pero si está tu mamá ahí, vos sos el hijo. Me gusta eh, su decisión, punto. Toma, le gusta el punto Era una cabeza de la cabeza. ¿Qué dijo elegante, Dieguito? ¿Qué dijo? Dejó correr. No, oh. dejó correr. No. Claro, Claudia este debe estar enfurecida. Claudia, la conocemos bien, seguramente en instantes me escriba. Sí. Eh, es una mujer de armas tomar, digamos, no se queda quieta. Y recordemos que Elian no tiene 40 años, es adulto, pero tiene 20 y pico, todavía vive unos días en lo de la madre y la madre, bueno, intercede. Y cuando algo le parece que no está bien, se mete. Hay antecedentes... Con esto y concretamente, también le ha marcado cosas respecto al manejo de su patrimonio. Ajá. No de su carrera, sino de su patrimonio y lógicamente la gente que empieza a acercarse cuando hay mucha plata en juego. Uh -huh. Me dicen un nombre, Luis Ibáñez. Alguna vez lo hemos mencionado. ¿Quién es? Es una, un amigo de elegante, sí. la persona que le maneja absolutamente todo. El hombre que le vendió... El terreno de Carlos Ken, que tiene algunos problemitas de papeles. Sí. Bueno, sí. parece que la madre tuvo varios roces. Claudia tuvo varios roces con Luis Ibáñez. Y ese es otro de los motivos, no que aleja, porque una madre nunca se va a alejar de su hijo y siempre lo va a bancar, y me consta que sucede así en el caso de Claudia. Pero cuando no le gusta algo, se genera una distancia. ¿Juanda no le gusta? ¿A Claudia Wanda no le gusta no le ¿Si hacer, Wanda? No lo va a decir jamás. Porque pero siempre después... habló muy bien de Wanda. Va. Sí, sí. Más o menos. Muy cuidadosa. En el muy, cumpleaños... Muy... Porque sabe no que si no que... elegante reacciona. Ah, pero ¿no, no te acordás, yo en el cumpleaños de Elegante, que cuando estaban ahí en la azotea, esperando que llegara el helicóptero? Me acuerdo que la mamá de Elegante, súper educada como siempre, dijo algo así como que prefería... ...que estuviese lejos... Bueno. ...de su hijo... Sí. ...o sea... Fue como políticamente correcta, pero dijo algo si le das fuerte. A elegir prefiera Tamara? Perdón. Claro. ¿Y qué pasó con Tamara? ¿No, Tamara ¿No se habían amigado con Tamara Babae? Siempre es Wanda si Tenían problema. buena relación en el último tiempo, ¿eh? Elegante. ¿Buena Tamara. relación o se habían amigado? Bueno, a ver, se especuló con una reconciliación sí. entre ellos. Aparecieron algunas pistas, algunas fotos, porque se manejan siempre de esa manera a través de redes sociales. Pero, después... pero ahora volvió el coqueteo nuevamente eh. con Wanda Nara. Atención, porque, a ver, lo que dice Paula es así, pero. Había una relación intensa al principio entre Claudia y Wanda y todo se fue como desvaneciendo a medida que fueron pasando los meses. Así como eh, Kenny Palacios, quien es sí. el peluquero y asistente de Wanda, también salió como a criticar o desconfiar sí, de elegante en las últimas horas sí. diciendo Falentón. hay Nos olvidamos. muchas veces que salen y trascienden cosas a la prensa y yo pienso que lo trasciende y lo va a conocer elegante. Nos ah. olvidamos como eh, suele ocurrir, ¿no? Claudia es la abuela de eh, Jamaica. claro. ¿Ah, sí. ¿no? Entonces, en favor de, eh, de Tamara hay una nieta. Bueno, pero ¿cuánto tiempo no la vio a Jamaica? Pero, si bueno, pero, pero eso no quita que te, el, el tiempo no te separa del de... de Está bien, el... pero tampoco te pueden te poner eh, de rehén a un nieto porque tu hijo ve a una persona que a vos no te cae no bien. Pero decimos las cosas, cosas como son en un punto que Wanda le lavó la cabeza Elegante? A ver. No, ¿Qué ¿cómo Wanda Wanda que no? Perdón, perdón cabeza, Kenny Palacios nombraste recién. ¿Sí? Kenny Palacios manifestó que Wanda lo usó Elegante. Pero, ¿y Elegante Wanda? Digamos, fue, una... ah, a ver, fue, fue muy virgoso ese encuentro para, ¿Para los para darle cero a Icardi y también para todo lo que popularizar mira, es al todo todo revés, Cada ¿eh? uno sacó beneficios al revés. económicos. Ver, ¿qué? ¿Por qué, Corey, ¿No? que al revés. Yo lo interpreto al revés, al contrario. Lo que dice Kenis es que en varias oportunidades quien filtró cosas a la prensa fue elegante... Lo, al revés, es eh, mm. como que defiende a Wanda y la trata de víctima en todo esto. A ah, Wanda es víctima. Bueno, yo te digo lo que dice. Acá no hay Kenny. víctima y hay muchos verdugos, esa es la ¿Qué verdad. Ves, ven tu voz, la tenés bien. Pero, claro. a ver, yo creo que este es una milonga guitarreada por muchos payadores. Todo el mundo agarra la guitarra y toca la cuerda. Es decir, porque un día. Un día defendés, un día defendés a, a Elegante y al otro día este, aparece eh, yendo Elegante a, a seguir a la China Suárez, ¿viste? Entonces vos decís, me peleé, me reconcilié, me volví a pelear, me reconcilié, me peleé con la mamá, me peleé con el papá, el papá lo... Entonces, siempre le están dando y alimentando ese mundo cibernético sí, sí. donde todo el mundo se cree todo lo que tiran. Sí. Y ver, la eso... mayoría de lo que tiran es mentira. Pero... voy a leer la fuente, puede ser lo que decís Luis, quizás haya intereses, pero... Digo, si es así, si es un invento y están usando a la madre de Lian de chivo expiatorio, lógicamente que por algo lo hacen y es para quedarse con el negocio elegante que mueve millones. Perdón, ¿Vos tenés memoria? ¿Vos te acordás cómo empieza Wanda en todo este negocio? Poniéndose el slip de un camarógrafo de intrusos. ¿Sí? A partir de ahí y se lo enchufaron a Maradona. Sí, pero. después la gran bronca de Maradona. ¿eh? No es una mentira inocente, no es un invento inocente. A mí lo que me llegue lo, lo, lo voy a leer. Es, inocente, es lo que te estoy diciendo. Acá sí. todos son simpáticos, pero son todos culpables. Claro. Mira, la escuchamos al asistente de Wanda decir que no la queremos a Claudia cerca. Ahí está. ¿Qué? Wanda estaba con una asistente mujer, ya que Kennis no estaba. Wanda esa noche estaba en modo cholula, le pidió foto y video a todos, a la Joaquia, Julieta, a Julieta Poggio, a Flor Viña, a Elegante, etcétera. sí. En el estacionamiento del Movistar Arena hizo que frenen a María Becerra y a Joaquín, ya que quería una foto. Era como que necesitaba demostrar que estaba de fiesta. ¿Por qué el interés de Wanda repentino de meterse en el mundo de la música? Porque le da visibilidad. No. ¿A dónde va la coach? Ay, a ay, ver. ay, no, a le ver, pregunto a usted. No, no, no ya China sé, Suárez. a ver. Ay, ah, lo dijo Mati, ¿sos tan malo, Mati? Sí. Ay, no. <risa> se van tirando <risa> la pelota, me encanta. Mati, a ver, contanos, ¿cuál es la idea? Wanda quiso coquetear con la música para mojarle la oreja a la China Suárez, porque Wanda no se puede sacar los cuernos que le hizo Icardi con la China, y ah. duela... Y duelen mucho bueno, todavía porque sigue manifestando constantemente esa situación. ¿Por qué fue a los premios Carlos Wanda? No fue por elegante, fue porque estaba a la China y sabía que a la China ver a Wanda le iba a generar esa pica. O sea que cuando dice que lo superó y que está todo bien cuando se la cruza, es mentira. No lo hizo. ¿Nadie supera los primeros con Icardi. cuernos? ¿Nadie supera los primeros cuernos? <risa> bueno, pero ya Wanda pasó algunas situaciones. Pero los primeros a la luz, complicadas, ¿cómo le fueron? ¿eh? Con anteriores relaciones. Claro. Pero vos decís que no tiene que ver con Icardi esta vuelta con elegante. No. ¿Con, ¿Con qué lo tiene que ver? Con para no, vos, porque ¿con yo que Yo solo relacionaba directamente con Icardi, que es nuevamente una mojada de oreja para Icardi, ya o sea que molesta y mucho. Pero, eh, ¿ustedes ven mojada de oreja? ¿Nadie ve el negocio acá? Sí, yo acá veo el negocio. negocio oh, ¿no? No, a ver, no, ¿sí? Paulita. Sí, no, a ver. Me dijeron que Wanda, evidentemente, organizó esta visita a los premios Gardel por pedido del canal. Y ella encontró un aliado en elegante para llegar a la alfombra roja y hacer ruido. Si se sí. hubiese ido por voluntad propia sola, hubiese hecho ruido, pero con elegante, imagínense. Sí. Ahora, la eh, ¿cuánto general? puede llegar a opacar este encuentro? Porque captaron todas las miradas. La presencia de la mamá de Elian, que estuvo siempre desde el minuto cero. ¿En qué podría llegar a perjudicar? Ay, digo porque no termino de entender por qué no debería estar la mamá de Elian Valenzuela cerca de él. Porque fila. dice, lo que, dice lo que sucede, le dice al hijo lo que pasa. Los otros se la cuentan cambiada. Le marca al hijo lo que está ¿Y mal. ¿Qué es lo que pasa? Diego? Por ejemplo, que. A ver, ella no lo va a decir en cámara porque se compra un lío con el hijo. Pero claramente no le gusta la influencia de Wanda en la vida de su hijo. No lo puede decir, pero lo hace notar. Ay, ver, lo hace lo notar Ella. Como lo y usa, va en Wanda. contra del negocio. Se mete con la gente que rodea. A quienes manejan el negocio elegante, y eso tampoco gusta a los que manejan el negocio elegante. Y Kenny Dice lo dijo. las verdades. Claro, ahí está ahí, pero aparte el, el amigo de Wanda lo dijo hace poco, lo contó ahorita recién. Kenny dijo: Wanda lo usa elegante, y tenemos acá la confirmación, lo va a buscar para ir a los premios Gardel, para hacer ruido, para encontrarse. Así haciéndose la diva, la. la bueno, bueno, y a día no le viene nada total, mal. Bueno, Tener y a Guandanar al lado. Coincido. no Usar la palabra usar al otro a mí no me gusta. Para mí tienen una sociedad estratégica claro. en los en donde los dos tienen un beneficio. Exacto. Y hacen negocios. Juntos, juntos somos más fuertes. Y ¿no? más. La figura de elegante le viene bien también a Wanda, ahora que está queriendo ser conductora de los Martín Fierro, ahora que está generando su vínculo con Telefe. Porque sabemos que Elegante muchas veces maneja y bueno, cierta eh, forma de fama a través sí. de... Bueno, pero elegante, no el, el, elegante o los chicos de, de, de la cumbia eh, y de otra esta otra música eh, son las nuevas generaciones. Sí, Ahí sí. hay todo un público nuevo que Wanda Nara tal vez no tiene naturalmente, Obvio. porque ella inició su carrera hace muchos, muchos años. Uh -huh.